Bueno, a ver qué banea. Bueno, hibo. Eh, ah, Freya Era, era verdade. Bueno. bañó a en Cap y baneo a Nubies. Porque no quiero darlo directamente. Es ¡No! Maestría 10 en Poseidón, boludo. Oh, esto va a doler muchísimo. Esto va a doler muchísimo. No, me faltó comprarme una poción más. Bueno, ya vale. Ya voy, vale, ya vale. Ah, por mis 500 pesos. Oh, qué lagazo. Se me cayó. ¡No! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es nivel 4. Go. No, no vengas, con esas mamadas. Y es siempre lo ignoro. Oh, no. <risa> Cura el palo. Eh, vale. no lo compró, me está jodiendo. Aquí. Tengo que meter bolsa de macho. No, muy triste. Me mató igual. Pero me mató igual, boludo. No puede ser. No, que chote. Death Ay, esto está tan choto. Ese eh? compa ya está muerto. No más no le han avisado. Buenas. ¿Qué? <tose> <tose> Ya se compró defensa, boludo, cosa que no le puedo hacer nada, rey chota. Pero es que no puedo hacer nada. ¡Chupulado! Le chupó un huevo todo, se fue a la mierda con ¿no? eso. El siguiente... elavo... elavo... ¿Qué carajo fue eso? Yo no pude hacer un carajo. Nada, nada. jugar un normal por mango. Dos horas después. ¿Más duro que? ¿Viste cómo se llama el que donde Ferné, no. Qué grande, Claramente es de Argentina. Gastó todo el puño, eh. Se mamó. Por eso lo hago. Todo calculado. Warchi, las pelotas. Oh, no doy un básico, eso sí. Está acá, está acá, está Dayé lo mato. Listo, be careful. Eso, uh, uy, se comió un doble rebote. Tuyo, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, sí. Mi culo, no lo mata nadie. Uy, <risas> ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Esto de no tener los auriculares es por el. Uff, muertísimo. Es por los parlantes y los auriculares conectados al mismo tiempo. Ay, qué mal. Lo mismo, amigo. Oh no. Pareció la Izanami. Mira, después este rote. No la veo, boludo. Oh. <risa> <risa> no, justo. Justo apareció, no lo llegué a ver la puta madre. Uhhh, ¿qué se... Deli está ahí vean el tsunami. Está atrás, noche. Y los dos chavones ahí quietos triste. Gastó el salto, eh. Eh. Uh. Con vaso, con vaso, con vaso. Carrito, carrito. Increíble esto. No. <risa> Cebazo, uy, me comí una torre de frío. no, no, me mamé. No llega ni a los chaval. No, pará, cebado. Esa es mi kill. No, <risa> no, te moriste, oh. eso, eso no me lo he esperado. Eh. Pues sacame la kill. Nada, que... Ah, resentido el joven <risa> Dale, hasta acá. El lag, el lag, claramente. Metele, metiele. Eso me sale el stun. La dos el <ríe> chaval, puede ser. Bueno, mejor no. Guau, chaval mío, me está haciendo un foco, bro. Si, si, si, sí Oso, sí, sí, sí. awesome. toma po, toma po, ya fue, le nomás. No, amigo, ese HEALING le mandan, le mandan, tuya, Eso Ahí mira esto, mira esto, mira esto, Uh, AMIGO Cuatro, tres, tengo la ulti. ay Dos, ¡pullo! ¡Dale, dale! ¿La matas? Sí. ¡Oh! Ay. ¡Qué grande! Ok. ¿Se lo están haciendo? No, le re, amigo, le re, no! No, para, no llegué a petar el. en la EGIS. No, ¿cuánto daño hace a mí? no puede ser. Llegué a pegarlo. No pegó esto, no sé por qué. Eso. Yo sí pegaste mal. Bien ahí. Bueno, bueno. Uh, bueno. Rutazo. No ah, rebotó. Uh. <ríe> no, me cago Tirame el maíz, tirame el mail. Buena ejido. Bien ahí. Bueno. Ah no. La lle, pensá que eras el. el en acá. Ah, sacame la ¿no? <risa> kill. Perdón. <risa> <risa> le tiro la ulti y le meto anti -healing. ¡Uf! Uf. No Tiró sprint y se fue, boludo. Muy triste. Estuñalo. Buena. Oh, amigo, Aca, amigo, amigo. amigo. amigo. Ah, ah, ¡Ah! Amigo, amigo. Amigo, amigo. Perdimos, eh. Que chota. No, no, no. no, no mira bien. A ver. Oh, mira cómo baja eso, boludo oh.